de abril del año 2020, en medio de esta situación que vive el mundo que nosotros desde nuestra casita. Llegamos a todos ustedes con la intención de suministrar la orientación de las informaciones que precisamente en este momento puede tener la, el San Francisco de Macorís, la región y el país. Que nosotros, de manera muy... Eh, muy bien intencionada, pues intentamos suministrarle a todos ustedes. En la línea telefónica está nuestro compañero que nos acompaña cada jueves y es Ramón Antigua, a quien le damos la bienvenida a este contacto diario en medio de esta situación difícil que vive el país. Saludos, a Ramón Antigua, y bienvenido una vez más. Buenos Víctor. por también, pero... obligatorio obligatorio la, la expresión de unidad, conversación de los de comunicación efectiva con la familia. Así es, Antigua. nosotros desde aquí pues, hemos estado procurando seguir transmitiendo y haciéndonos eco de esas orientaciones y esas informaciones que, eh, que suministran las instituciones y las autoridades que tienen la calidad para eh, eh, orientarnos. Por ejemplo, eh, nosotros veíamos eh, como todavía una gran cantidad de personas, no solamente aquí en San Francisco de Macorís, sino en otras partes del país, como por ejemplo, veíamos nosotros y lo representa la prensa en el día de hoy, como en esta zona de Santo Domingo Oeste, como muchas personas todavía no han creado la conciencia de la importancia que tiene de quedarse en su casa para lograr eh, romper la cadena de contagio de este virus, de esta pandemia que afecta al mundo entero. Veíamos como niños, jóvenes, eh, personas mayores, jugando vitillas en las calles, pero también jugando dominó, violando totalmente los, los protocolos, que son protocolos internacionales emitidos por la OMS, evitar ese, ese acercamiento entre las personas, para, por lógica, para evitar que haya un contagio. Más sin embargo, no solamente en San Domingo Oeste, sino en muchos pueblos del país, eh, se ha estado violando este protocolo eh, que es la única arma que tenemos hasta este momento de lograr detener eh, el contagio de este virus Es, es lamentable que tengamos que, que pensar y que, y que tratar el tema de, de, de, la, de la desobediencia de la desobediencia prácticamente de los patamacolitanos de, de en este caso hemos acogido la, la, la, la el proceso de la el eh, pudiera decir que es una minoría pero una minoría que puede hacer tanto daño como si fuera la mayoría mucho más. por eso que hay que seguir llamando a la obediencia al cumplimiento del protocolo aquí hay algo Víctor y es que Lamentablemente o lamentablemente no aquí hay que pegarse en la oración, aquí hay que llamar a la comunidad, que es llamando al pueblo, a orar por nosotros mismos. La realidad es que este mal, que este virus, no tiene solución, no hay medicamentos, no hay experiencia en la República Dominicana para tratar la situación de esta envergadura. no que no, a que no sea el tú apegarte a la oración, el tú apegarte a la unidad de tu familia, para unos y otros, todos en conjunto, poder tenerle a Dios que nos ayude a salir de esta situación. Porque, repito, médicamente, eh, es con experiencia, ¿no? así que yo no mal este virus, este libro lo único que se puede decir el es, es, es en salud pública es que es en su casa y es su leve, y si no, llevarte a, a, a ese centro a, a ese de concentración de ataque. O uno que se fije que se está habilitando en Guisa en, en Entonces, tenemos que ponerle a parte, nosotros, yo creo que tenemos que poner, nos impedir o tratar de que no veamos captados, tocados por esta terrible enfermedad que es una realidad que es una realidad la gente, en San Francisco y Macorís más que en toda una parte, en, de parte del, de, del país en el mundo hay que verlo hay que mundializar este caso, no hay quien, de puede a prometer o a seguir. Eh, para resolver este, este problema, pero nosotros tenemos que municipalizarlo, diría yo. Además, porque, porque, porque, porque. además Antigua, yo también veo eh, esa actitud eh, que muchos asumen de irrespetar eh, este llamado. Este por ejemplo, el toque de que es un respeto hasta... Toda esta gente que se ha involucrado, que está en este momento en el deber y que no solamente en el deber, sino que está arriesgando su propia vida. Por ejemplo, esos policías y militares que están en las calles tienen familia y tienen la intención de estar con su familia y de ellos también protegerse y cuidarse. Entonces, eh, cuando salimos a las calles violentando el llamado al toque de queda, eh, le están poniendo trabajo. A, esos, a, esos, a los policías civil que están en las calles, por ejemplo, es un, un, un número, una cosa extraordinaria, el de la cantidad de personas que han sido apresadas eh, en los últimos días después de este llamado a toque de piedra, es un número que, bueno, eh, aquí en San Francisco, ya veo que eh, se cogió en la cancha del cruz San Martín para cuando lo detienen, colocarlo ahí, porque ¿dónde lo van a llevar?, porque creo que ni espacio pudiera haber para, vamos, creo que son más de 10.000 personas, ciudadanos, que han sido apresados por violentar el toque de queda. Entonces yo digo, es un irrespeto, un respeto a esos policías militares, un irrespeto a esas personas que andan, que están arriesgando su vida para salvarnos a nosotros. Entonces, eh, eso no tiene yo creo un término, que tú puedas encasillar a la persona, porque sabemos, hay necesidad. El que vive del día a día, el chimpero, que se ven en condiciones de, de, de presión porque no tienen el pan de cada día. Entonces, qué bien, entiendo yo, Antigua, la labor titánica que tiene que hacer el gobierno, las autoridades, de suministrarle mínimamente a esas personas eh, las necesidades para lograr mantenerlo en casa. Pero es peor, tú salir a la calle y perder la vida, vas a buscar el sustento entonces encuentra la muerte en la calle. Yo creo que es peor. Entonces, vamos a respetar este llamado que están haciendo las autoridades, que es la única arma que usted señala, tío, como hemos estado llamando durante toda la semana, la única arma que tenemos son quedarnos en la casa, orar, orar y orar, y, que, y, y seguir haciendo eh, eh, este llamado de quedarnos en nuestra casa para evitar y romper la casa de contagio de esta enfermedad que está afectando el mundo entero.